Doblar las puntas Un poco redondo no, no, no tengo que hacer ninguna forma Lo que quiero es que entre Que entre y se quede En esta base se queda fijo Entonces no le tengo que poner cinta adhesiva Ni nada, le voy a poner agua Y le voy a poner musgo Le voy a poner musgo Porque la verdad sí hace una gran diferencia para ayudarme a sostener los tallos de las flores. preguntar, no, no me podrán, me preguntan mucho, ¿por qué tú siempre pones primero el follaje, Ana? La mayoría de los floristas siempre es lo último que acomodan y tú siempre primero el follaje. Bueno, es que a mí me gusta formar mi armazón y como que de afuera hacia adentro ir diseñando. Como que le voy dando forma y me quedo, ah, ok, si sí es más o menos lo que quiera. Además, el follaje me permite que los tallos por dentro vayan dando soporte para seguir colocando flores. Entonces ya tengo mi follaje y ahora le voy a dar volumen con mis espuelitas. Me encanta cuando empieza la temporada de espuelitas, eh, en inglés se llama larkspur, porque es un follaje, de no, no es una flor de punta, que como tiene tantos bracitos, ideal para diseñar con soltura y movimiento. Me encanta. Además de cada tallo, me salen varios. Miren, si yo corto aquí y aquí, tengo un tallo para dar movimiento de lado. Miren, aquí tenemos, ya le marqué los límites de, con las espuelitas y después con los alelís, le coloqué los coles de ornato al centro, pero en diferentes niveles. Aquí pueden ver, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro un poco de lado y por la parte de, de aquí tenemos otro. Y ahora voy a comenzar a rellenar con las rosas. Le estoy colocando rosas en distintos niveles. ahora le voy a dar contraste con estos tallos de Sweet Williams. Uf, qué lindo, qué lindo. Lo voy a colocar más adentro en la base. Y fíjense, los Sweet, les iba a decir, como si fueran claveles, como me gusta colocar los claveles. Y los Sweet Williams son familiares de los claveles en sí. Son Diantus Sweet Williams. Diantus es el nombre de la familia, es el apellido, digamos, si fueran personas. estoy con la cereza del pastel, le estoy colocando los, las escabiosas, que ya son un detallito de soltura, de movimiento. Esta base me las mandó Sandra de Jade en Ciudad de México, y Jade Floral me encanta porque también son de estas empresas que siempre están innovando, están al pendiente de nuevos recipientes, herramientas para hacer nuestras composiciones florales y entregan en todo México y hemos sabido, ha habido oportunidad de también entregar en algunos países de Sudamérica entonces pues es una excelente opción además que San, Tania que trabaja en Jade Floral es lindísima, es lindísima de esas personas que sí puedes confiar que se encargue de, de tus pedidos a distancia sabiendo que te va a vender que te va a mandar puros productos increíbles y de excelente calidad ya estoy terminando de detallar Uf. y le voy a meter un toquecito con estas rosas también de jardín en color durazno para terminar de embonar el centro de la guavara los alelís y está para terminar de que los colores armonicen y sí, ya a estas alturas es difícil meter flores porque ya tengo muchas y es precisamente esta parte del diseño por la que muchas personas optan por decir que es mejor con espuma floral, pero no, no es mejor con espuma floral, se puede, se logra, hay que hacerlo con intención, no en automático, no que solito se dé, entonces sí se puede, sí se puede, sí hay espacio y sí puedes dirigir tus flores, simplemente en ocasiones la vas a tener que meter y sacar varias veces hasta que quede justo en el espacio que tú deseas, wow, miren eso, no, pues ya… Ya, ya no le puedo poner nada más, miren nomás, limpiar la mesa y enseñarles que la verdad quedó súper hermoso. Y bueno, les voy a volver a repetir los nombres de las flores. Tenemos espuelitas moradas, aleliz o matiolas eh, que son estas durazno, la rosa guavara, rosa de jardín, col de ornato, que son estos, escabiosas, estas que tenemos aquí son spray roses y por ahí escondiditos, ay, aquí hay uno, tenemos los Sweet Williams, estoy segura que les encantó, a mí me encantó y como puedes ver, puedes hacer diseños muy estilizados con muchas flores, sin necesidad de usar espuma floral, le puedes dar volumen hacia los lados, solamente cómo vayas colocando tus tallos, ahí está la clave en ir acostándolos, no colocándolos en vertical, sino en horizontal, para poder dar el movimiento y la soltura que buscamos en nuestras composiciones. Así es que te invito a practicar, te invito a seguir intentando, y bueno, les deseo a todos un exitoso Día de las Madres. Gracias.